¡Hola niños y niñas! Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo. Como has podido comprobar, no soy mages, aunque bueno, llevo las gafas típicas que podría llevar él. Con sus cristales verdes. Pues bueno, la verdad es que puede que no vuelva a grabar un nuevo motoblog, porque tanto esta como la anterior vez que grabé no se me escuchaba absolutamente nada. Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y como veis, <ríe> pero un momento me tengo que pararme que me he dejado la chaqueta abierta. También, luego está con la complicación de dónde colocas la cámara porque como estáis viendo, lo único que grabo es el cielo y no se ve absolutamente nada además esta cámara, la que es la Xiaomi Mijia tiene unos colores super pobres y no se aprecia lo bonito que es el sitio y la verdad es que me da pena porque hacía un día estupendo para ir en moto me crucé con muchos moteros además eh, la ruta que yo hago tiene muchas curvas y está, está muy guay para ir en moto pero claro con esta cámara y la colocación de la misma no se ve absolutamente nada, además como estáis viendo el soporte que me puse en el casco está puesta con unas gomas y un estropajo, así que para que no quede tan ridículo le puse un pañuelo rojo que yo creo que queda incluso más raro y llama bastante la atención. A pesar de estar toda la mañana, he revisado los vídeos y no se ve absolutamente nada, solo se ve un poquito de la carretera y mucho cielo. Así que yo creo que se ha echado bastante a perder el vídeo. Por otro lado, eh, con el tema del audio, es que eh, al tener el aire de frente, el ruido de la moto y tener el micrófono tan cerca de la boca y estar gritando para que se me escuchara también se ha echado a perder eh, todo lo que grabé así que grabar un motoblog la verdad que supone bastantes bastantes problemas eh, si vais a empezar con esto de motoblog antes de grabaros durante media hora durante una hora de encima de la moto primero haced pequeñas pruebas para ver si se está viendo o si se os está escuchando porque según he podido comprobar cuando llegué a casa, realmente todo se había echado a perder. Pero bueno, la verdad es que hacía mucho tiempo que no cogía esta moto porque estuvo bastante de tiempo en el, en el taller debido a que tuve un accidente ahí en, en Madrid y ya tenía ganas. Esta jornada que he tenido en moto la he cogido un poquillo con miedo, sobre todo bueno, las curvas, porque, claro, ya llevo como un año sin haberla cogido. Entonces no tienes la misma soltura que cuando ya tienes algo de, de experiencia cogiendo la moto. Además, es una, una moto que de, ya desde el principio me dio algunos problemas porque solo iba, por ejemplo, un cilindro. Es bicilíndrica esta moto, es una Naked, la Suzuki GS500. Y a pesar de ser bicilíndrica, al encenderla y tener bajas revoluciones... Eh, solo iba a un cilindro así que bueno eso se consiguió arreglar y poco después pues ya tuve este accidente entonces bueno a pesar de que bueno me hice incluso un viaje a Cádiz y tal he cogido bastante bastante poco esta moto y la he cogido un poquillo de manía por decirlo de alguna manera eh, he disfrutado bastante esta mañana cogiendo la moto Y además que a pesar de que luego parezca que se te, te quita el gusanillo con este tipo de cosas que te pasan eh, Al final te lo, te lo pasas muy bien encima de la moto Al ser una moto naked no está preparada para hacer viajes largos y, y ya como he dicho he ido a Cádiz, también he ido a Cuenca Pero por ejemplo en Cuenca me pilló un montón de lluvia fue bastante complicado Y yendo a, a Cádiz El viaje fue un suplicio Porque fueron muchas horas en moto Y esta moto, la Ser Naked No tienes protección contra el aire Contra el viento Y te lo terminas comiendo tú Además el casco que tengo es algo enorme Y es muy, muy incómodo Y no quita para nada el ruido Que, que te da el, el viento contra el casco y al ser tan grande, se, se muestra muy poco aerodinámico. Así que siempre que cojo la moto, termino sufriendo si es durante mucho tiempo. Así que está más bien hecha esta moto para viajes cortitos, para disfrutarlo en carretera, en recorridos bastante cortos. Y si os vais a pillar una moto, la verdad es que os recomiendo que primero os hagáis a ella durante un tiempo. Y no hagáis el cabra, intentad siempre conducir. Con mucha cabeza Bueno, yo lo dejo aquí Espero que hayáis aprendido algo De este vídeo Yo lo que he aprendido es que No se ve absolutamente nada Y que a lo mejor tendré que bajar La visión de la cámara Bastante más abajo para que se vea algo Nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego